Buenos días, soy Jerónimo Domínguez Dascoy, coronel auditor destinado actualmente en el Ministerio de Defensa. He venido a estos cursos para hablar de la ciberseguridad desde el punto de vista del derecho internacional. Es un tema en el que no he ...trabajado, por desgracia, de manera directa... ...no he tenido ocasión de tener una experiencia práctica... ...mi formación es meramente eh, teórica... ...no así con otros aspectos de la seguridad internacional... ...fundamentalmente con la seguridad marítima... Eh, ...en la que sí que he tenido una experiencia... ...como asesor jurídico de la Fuerza Naval de la Unión europea ...en la operación de la lucha contra la piratería en el Océano Índico... ...sin embargo, el de la ciberseguridad es un tema que considero de, de muchísima actualidad y que, sin embargo, en España ha sido tocado más desde una vertiente técnica y desde una vertiente política y, mili y estrictamente militar o de seguridad. Y, sin embargo, se ha olvidado el, el, el, el, la labor... Eh, ...que ya se ha realizado en otros países... ...de reflexión sobre los problemas que plantea la ciberseguridad... ...desde el punto de vista de la aplicación del derecho internacional. Es decir, la ciberseguridad en las relaciones entre los Estados. Eh, fundamentalmente, eh, de lo que he, he venido a hablar aquí... ...es de los problemas que se plantean en relación... ...con la delimitación correcta de lo que debe entenderse... ...por el uso de la fuerza en el ciberespacio, así como por lo que... ...los niveles mayores de uso de la fuerza, es decir, aquellos que serían ataques armados... ...que justificarían el derecho a la legítima defensa... ...así como también a las cuestiones relacionadas con el, la aplicación del derecho internacional humanitario... ...el derecho que regula la conducción de las hostilidades... ¿eh? En el, ...a aquellas hostilidades que se realizan y se desenvuelven en el ciberespacio. He tocado a sí mismo, voy a tocar asimismo sí otros temas como el del ciberespionaje a la luz del derecho internacional los problemas que se plantean en relación con los, eh, de, de la invasión de derechos fundamentales y concretamente de la privacidad por razones de seguridad nacional en el ciberespacio y finalmente pues la, eh, se tratará de dar una visión eh, acerca de cómo están las relaciones internacionales fundamentalmente en las iniciativas que se desarrollan en la primera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas en relación con la, la, la información y las telecomunicaciones eh, acerca de la adopción de medidas de fomento de la confianza, precisamente para evitar eh, que, eh, que se produzcan situaciones eh, peligrosas como consecuencia de malos entendidos o errores de cálculo.